Yao, yao, yao, yao, mira este hijo de puta, no sé qué le ha pasado, que ya viene de luto y eso que aún no me lo he cargado. ¿Qué Hoy le pasa luto. también disfrazado de pescador? Lo único que va soltando por ahí es EDOR. Exactamente perra soy el pescador y tú eres el pecado de tu ser, soy el domador Ha llegado el temor, ha llegado el horror y tu rap es una mierda, qué penón No puedes tomar a alguien que vive a lo salvaje, no te salva ni tu traje No te salva lo que dijiste porque te distrajiste, ni lo tiraste con corazón Los tuyos como insignificantes, abrazante y significante, pero tú mierdas más mierda que era fucking recacitrante Al menos mi flow es más elegante Y tú vienes con este, el hago cállate pedante Nah, no sabes ni lo que dices, no sabes ni lo que significa No se significa ni tu palabra, ya tú sabes marica Yo me encargo solo a mí mismo ya ninguno más nega lo siento que seas un mediocre adversario Y para competir conmigo tengas que utilizar un diccionario Esto lo hago diario Tú eres otra perra, no tienes lo necesario Un diccionario, soy malo por preocuparme por el rap Siempre por bucear por la puta comunidad Es así, por eso me quieren criticar Entonces ya no sé ni lo que está bien ni lo que está mal No, eres un mediocre porque eres una rata Porque no sabes trabajar y a todo el mundo le debe plata Por eso es que no se carga de lo tuyo Vaya pa' tu casa que ya no tiene orgullo Y aquí el maestro Ratatata El más apestoso de todos de la puta cloaca Me enseñó y me dio una vuelta Como si eso fuera su puta casa Me enseñó su cama, todo el día caca Cesario, te enseñé tu cama Donde te comí el culo, la caca que olices Fue la tuya, cabulla Entonces cállate en la boca y déjate cerbulla y tú empiezas a terminarla o a empezarla, no se tiene mente que tratarla, la mía es intratable, lo tuyo es partible, hay que repartirle, un voto de skills es fundible, no, deja la cerbulla porque mi verga es tuya, porque te voy a colgar desde el techo con una delicada caúlla, tu rap es una mierda, solo escucho pura bulla. Vamos a dame un beat. Comería, pero es que lo devolvería, mi estómago se revolvería. No sé lo que te diría, pero es más peligroso que lo que te revólver Te haría. Y yo que tengo culpa, que seas una mente lenta. Cuando naciste te confundieron con una puta placenta. Eso es lo que eres, una escoria. Esta casolla no tienes memoria. No es placenta, es placentero. Como lo metes en mental, todo el día entero. Un ser mental es ambiental o bioambiental. Te puedo degradar, lo tuyo es basura. Te la pasas todo el día viendo, viendo porno Por eso estás hablando de algo sexual Parece que el virgen es este el animal Parece que sabe que soy un pajero Por la ventana me ha estado mirando Y él también se estaba tocando Mi Dios, él mismo se estaba grabando ¿Quieres hacer una sextape? Pues muestra ese vídeo en tu no, p No, nana Te estaba mirando por la ventana Porque me acababa de comer a tu mamá Y también a tu hermana Y también a tu hermano Y después a ti te voy a partir la pues no sé a quién coño te has comido, parece que te has autodestruido Siempre llorando entre mentiras, da igual, a ver qué llega con la ira Yo no tengo culpa que mi flow sea tan hijo de puta que parezca escrito Yo no tengo culpa que mi flow sea tan infinito, y así yo siento que te irrita Lo que pasa es que tú haces lo que debes, o lo que puedes Yo hago lo que quiero, lo que me sale de los huevos, no hago los deberes no hago toda esta mierda, yo saco la leche, él se lo trago y lo bebes Exactamente no les metes bien, porque no todo lo que queremos hacer nos hace bien Al parecer te toca mucho que aprender, esta noche el corazón te va a arder Tenemos una repliquísima aquí, las batallas se están calentando Ok, ahora a este <risa> <risa> Dale <risa> ¡Bum! Yo, yo, yo, yo, yo. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Oye, hijo de puta, ¿cómo es que estoy tan ciego y aún así veo más que tú? ¿No lo ves que te han dado esto por actitud? Porque no has dicho nada. No has dicho ni una puta para todo tonterías bobadas. Ay, pobrecito el baboso, al parecer alguien se puso celoso. Yo no tengo papi, lo que tú tienes, que se llama envidia. La mente mía con la fuerza lidia lo que quieras, no te escucho al fondo del pozo, yo estoy hibernando como el oso, tú estás comentando, te la estás tragando, te estás buscando otra vez, te estás divagando por tu propio camino. Le hey, dice que es como el oso, ¿qué pasa, parcero? ¿Cómo le llamamos, don zoológico? Animal que sea, animal la tierra, pero yo soy maduro yo soy la madre tierra. La madre tierra, me da igual. Mi madre, por favor, por mi padre, por mis compadres, por todo yo saco el sabor de todo eso y caigo estrago con mi amor. Yo no lo saco por todo el mismo, yo lo saco por mí mismo. Yo lo saco porque eso me gusta, porque no me asusta el fracaso, hasta perran y le hagan caso. Eso está muy bien, se nota en las notas, porque no le anota si te falta y luego vas diciendo que se resalta en mi cara lo de la mota. Igual, yo simplemente la hago como marmota No, a mí no me falta, a mí me sobra Vengo a regalarte el veneno de la cobra Vengo a escupirte en la cara, mi hermano Vengo a demostrarte que sigue siendo otro gusano Que dice calle, el veneno de la cobra Le cobra calle, no hago maitai, te damos con los freestyle, que pasa No la cacháis, ¿Dónde vais, está guay Todo este ritmo y lo tiro fly, high. No, no haces un maitai, Neo Yo te la parto porque soy don Gonorreo yo sé más que tú, tenga no en ejercicio y en boxeo. Puse a creer como siempre hasta los ateos. Dos, uno. Dios mío, bendito. Dios mío, bendito. Dios mío, bendito. Un aplauso para Chojas, Un aplauso para Kappa Brown también esta noche.